Diputado, quiero poner el, el diputado del Oscar de este año. Más peliculero. Ay, Dios mío, no me digas tú que, que se puso malo, tiene intensivo. <risa> más peliculero <risa> El señor Botello... <risa> Parece que fueron a protestar, no, no sé si tengo eh, las eh, imágenes. Por favor, favor ataque. las imágenes... Es de los ataques tiene, del ataque, que van a ambulancia. ¿eh? Primero fue y el estreno de la vida. Primero de este diputado fue el letrero. Hizo un show porque tenía un letrero que me comieron a mí en las redes sociales. Dije que, que yo eh, tengo mi vida resuelta y que por eso yo no apoyo a la AFP. Eso tiene nada que ver con el buscar sonido y, y ser peliculero. Yo no voy con eso. Entonces, con la... si yo veo voté, yo, yo no voy que en la AFP. Yo no voy le con dieron, eso. parece que... <coughs> le dieron como la... ¿Cómo que se llama? Eh, lanzaron lanzaron Baida bomba lagrimógena. Y el señor, eh, parece que se, que estaba cerca, se puso malo y lo llevaron a ambulancia. Porque son gente que no, no aguantan un bomba. La un bomba, bomba. ¿Tiene que, ¿tiene yo que? me la comía en la UA y en el liceo. Dale, dame la bomba. Ah, y ese señor, una bomba para mil gente tiran Y, se puso, ¿Y ¿eh? se puso malo. Pero lo tienen el video, dime que sí. Yo estoy esperando el video, no hay video. Y si Feinando no consigue el video, ¿hay que cancelarlo? Sí, sí, sí. Y está trabajando aquí, Feinando. Ya. ¿Tú? porque está trabajando. ¿Y el que hace guión? No, es, es malo, malo de Feinando. Eh. Ahí es malo, malo de Feinando. ¿Por qué dime tú? En las redes sociales sí hay video? ¿Dónde está? Sí, porque verdad, la gente no me pregunta. Ah, pero, pero está el video. Está el video. Ah, ok. Lo, el punto está, Neto. Que él le gusta demasiado. Es como que se está poniendo como muy peliculero. No, pero yo vi un video que si fue él, debe estar. Ahí está, ahí está. Ahí está. Ay, ay, póngalo, póngalo. Eso es un velorio. Eso es gracias a AN7. Pueden ponerle un cuadro pequeño, por favor. Sí, póngalo. póngalo. Ok. Y el retorno, el retorno. Por, tú tú tú por tú ahí tú grito, para que los gritos, porque tú oigas los gritos y retorno. <risa> <risa> ay, Dios. Donde supuestamente el diputado Pedro Botello fue agredido, esto en La Romana, tras encabezar una marcha de protesta. La información no está documentada totalmente, pero hasta el momento estas son las imágenes que compartimos con usted. Repetimos, esto sucedió en La Romana. <risa> Mira, mira la camisa. Ahora, ¿qué, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? Ver, ¿Qué es lo que dice? ¿Quién intermedió para evitar una masacre policial en esta mañana? Una masacre social. Una masacre social a un pueblo que iba caminando pacíficamente a un recorrido por las AFP. Sencillamente, en una protesta pacífica con distanciamiento social, con mascarilla, con toda la protección del lugar sin alterar el orden público. Hemos sido agredidos, hemos sido maltratados por la Policía Nacional y lo peor de todo esto es que en contubernio con, con autoridades civiles que ni siquiera tuvieron la responsabilidad de presentarse al lugar para cooperar y ayudar. Repelemos la actitud de la policía no solamente aquí en la Romana, sino en todo el territorio nacional en donde se han producido agresiones a otros diputados y a otros activistas que se han manifestado pacíficamente a nivel nacional. Qué lamentable que en el estado de emergencia también quiera cercenarse, quiera coartarse la libertad de expresión, que no es un derecho que está supeditado a la, la limitación. La libertad de expresión y difusión del pensamiento no puede ser vulnerada en un estado de emergencia, como tampoco la vida, como derecho fundamental. Rechazamos la actitud y mañana solo esperamos que la Policía Nacional, su director general, el general Aldrin, desmonte la decisión brutal la decisión arbitraria de repeler a grupos de activistas que solamente están manifestándose pacíficamente en frente de las AFP. De manera que mañana a las 9 volvemos a la carga y ni las bombas ni los disparos pararán en esta lucha. Hey, hey, hey. Mañana hay que buscar a los médicos chinos, eh, pa, pa, porque si le dio un ataque con una bombita. ¿eh? ¿Cuántas bombas aguantaste tú mío? Sí, sí. <risa> eso eran eso era cinco bombas. Saludos al Hermello, que siempre nos vea a nosotros de allá en Nueva York. Mío Saludo, personal, de... primo mío. Tanta bomba que aguantó Y uno salía mejor... Y... No, no, a mí me gustó porque él está, como tú, cuando noticias te, te murió alguien, que tú estás de granado de camisa. Y tú estás como, como que libre ¿verdad? y vaina Señor, le voy a decir algo, no se deje engañar. Eso es sonido. Eso es utilizarlo a ustedes, material político. Todos sabemos lo que está pasando con la AFP. Pero señores, ya falta poco para que la economía se restablezca. Ya ayer la banca entraron Ya to, todo el mundo está entrando. Ya, ya todo el mundo está vendiendo en la calle. ¿Pero por qué quiere la AFP? ¿Para qué ahora? Y quíllense conmigo. Él eh, haga lo que usted quiera. Coménteme mal dígame lo que usted quiera, haga lo que usted quiera. Me, se me importa, como dice, como dice Cardifla. Se me importa. Ya eso ya, señores. Ya la economía se está restableciendo, señores. Y hay que decir la verdad. Eso es sonido. Eso es sonido. Aquí, allá, en Marte, en China, en Júpiter, en Plutón, en todos lados, eso es sonido. Quieren, para que él se vea, el salvador de los cuartos de la AFP, y que Dios y su hermana, y toda la vaina es para eso, y ustedes creen, y porque están en política, porque es diputado, y también está, y es lo que se está religiendo, eso es para política, más nada de ahí, política, eso de los fondos de pensiones, olvídense de eso, olvídense de eso, eso no va a pasar de ahí, ya se negó y ya, ¿qué va a hacer con marcha? Nada, buscar sonido, ¿para qué? Para ganar el voto ahorita, Porque qué es eso? No hay otro, no hay otra excusa, no hay otra razón. Quieran comerme en las redes sociales, se me importa. Díganme lo que ustedes quieran, pero es la verdad. Eso es sonido. Y den un Oscar al hombre, güey, peliculero. Que... No, las peliculeras son las que andan.